Hoy voy a grabar, como digo de nuevo, la segunda parte, eh, la segunda parte de, esta, de esta trilogía Los cimientos del alma humana. Todo lo que yo les digo en esta trilogía de vídeos Nace de una larga, muy larga experiencia Hace muchos años que yo empecé a darme cuenta De que, de que el ser humano Podríamos entenderlo desde esa perspectiva que, eh, energética de la que Freud habla en algunas de sus obras. Eh, Freud habla de eh, Freud habla de, de, de, de los fundamentos del ser humano. Cómo eh, él acuña un concepto que es el concepto de ello en su segunda teoría del aparato psíquico, en la que divide, eh, la divide en ello, yo y superyo. La primera teoría del aparato psíquico era inconsciente, preconsciente y consciente. Bueno, pues en esta segunda teoría que Freud ya crea cuando ya era, digamos, mayor, allá por los, por la, la, los años 20, eh, en 1920, eh, realmente eh, Freud ya tenía una, una dilatada experiencia y Freud crea la teoría esta. La teoría, eh, eh, la teoría, eh, como ya les dije en, en el vídeo anterior, habla de, del fundamento del ser humano como como un, una cosa impersonal, como fuerza, energía, impulso, etcétera. Que Freud acuña, como digo, en, la, en el concepto de ello, como eh, es, una, es un... habla de que eh, es un, un, un concepto, es una parte del ser humano que, que no tiene un sujeto coherente, que no tiene un sentido, un sentido en sí mismo, eh, que es un caos, que, que es una fuerza, que es una energía, que es un impulso, etcétera, etcétera. Eh, realmente toda esa experiencia tan dilatada de la que yo les he hablado desde hace ya muchos años. Eh, a mí empezó a haber dentro de mí un desacuerdo interior entre todo esto y lo que yo experimentaba pero no solo lo que yo experimentaba en la relación con mis pacientes que experimentaba montones de cosas porque la clínica es una actividad, es una profesión viva es una profesión candente, es una profesión de emociones fuertes emocionalmente muy intensa, muy intensa porque siempre estás delante de un ser humano que te está contando las cosas más decisivas y más importantes de su vida, llenas de, de, de, de pasión, de afecto, de sufrimiento, de alegría, o de ilusión, o de decepción. Y por tanto, es una experiencia completamente viva. Pues ya le digo que desde hace ya muchos años eh, yo notaba un desacuerdo, un desacuerdo con, con, con esta concepción freudiana, y entonces, eh, realmente mmm, aquello me llevó a pensar, a pensar sobre sobre qué era el fundamento, sobre qué era el alma, sobre qué era realmente los cimientos de la, de la personalidad humana, del ser humano. Y entonces empecé a darme cuenta de que ese concepto, estos conce este concepto de ello, de Freud, como como sustento y fundamento de la personalidad del ser humano, no me convencía, no me convencía y empecé a intentar inferir de la experiencia otro concepto diferente que, que, por lo menos para mí, expresaba de una mejor manera lo que era realmente el ser humano. Esto surgió eh, después de, eh, de un trabajo muy largo, de años, de bastantes años, de observación clínica. Digamos que yo apliqué aquí el espíritu científico, el método científico, no lo mismo que lo, que lo aplica un físico, pero sí como lo puede aplicar un psicólogo clínico. Es decir, hice montones de observaciones durante cientos y cientos de horas de, de sesiones con los pacientes. Formulé muchas hipótesis y unas las fui eh, rechazando y otras veía que eran más eh, fieles a la realidad. Fruto de todo este trabajo de tantos años, Llegué a acuñar un concepto que yo llamé el yo primordial. Fíjese que la palabra yo ya indica, es muy diferente a la palabra ello. Ello es una palabra eh, impersonal, yo es una palabra personal. Y por eso, y elegí esta palabra por eso, porque es una palabra personal. Y elegí eh, primordial porque se trataba de un concepto aplicado al ser humano en los albores de la vida. Yo diría en lo que hay en el ser humano de innato y de eh, naturaleza humana. Y entonces, eh, entonces eh, fui realmente, eh, como digo aquí en este trabajo, de observación, eh, de observación eh, y verificando unas hipótesis y otras no. Ahora bien, ¿cómo surge este este es en general cómo surge, pero ¿cómo surge este concepto? Mire, vamos a ver, imagínense ustedes, que, imagínense ustedes que voy a imaginarme una sesión mía, una sesión de las que yo hacía en mi análisis personal. Yo llevaba a, a mi análisis todas mis experiencias, todos mis sentimientos, todas mis vivencias, todo mi pasado, todo mi presente, todo mi futuro, todo, absolutamente todo, pero claro, todos los traumas que yo tenía porque hemos de decirlo claramente los que nos dedicamos a esta profesión también hemos podido tener traumas y a veces traumas muy graves graves. y eso también lo llevamos a nuestro análisis a nuestro... Análisis. bien, pero cuando yo veía todo eso en mí y en mis pacientes yo empecé a preguntarme bueno, pero ¿qué ha podido haber ahí en el inicio en mí, en mí y en los demás seres humanos para que estos traumas produzcan tal destrozo, tal desastre, tal eh, ruptura, tal ruptura. Algo tiene que haber ahí. No puede ser una energía, no puede ser, no puede ser una energía, no puede ser un ello, no puede ser una fuerza, no puede ser un impulso, no puede ser algo que es un caos. No, no puede ser. Tiene que ser otra cosa, tiene que ser otra cosa. Tiene que haber ahí como un, un ser, un alma, un alma, un núcleo. Un núcleo que tiene cohesión, que tiene organización, que tiene coherencia, que tiene total sentido, que no es una fuerza. Y poco a poco fui llegando a ese concepto que ya tengo en algunos escritos de hace 15 años, lo tengo ya allí, el concepto de yo primordial. Entonces, pero, por ejemplo, para que ustedes entiendan esto bien, voy a ponerle dos ejemplos. Uno, del caso que dije que les iba a hablar el caso alfredo y otro reciente reciente reciente mire le voy a hablar primero del reciente una señora llega a mi consulta viene por la tarde y viene por la tarde porque hemos tenido que cambiar ahora porque esa, su actividad profesional es por la mañana y entonces llega y se sienta y empieza a hablar y me dice lo siguiente asustada pero asustada es con pánico, con pánico, con verdadero pánico, nerviosa, asustada, con un ataque de pánico. Y me dice, ahora cuando llegue a mi casa mi marido me va a reñir, va a gritarme, va a decirme de todo, eh, y me dice, porque claro, ya llevo fuera de casa una hora y, y, y el tiempo de la sesión y el tiempo que tardé en mí son dos horas y media. Y él eh, eh, no quiere quedarse allí solo, él, él quiere que yo esté allí siempre, él quiere que yo esté siempre, que esté con los niños, que esté allí, y se va a enfadar mucho. Pero todo esto me lo decía como una niña, pero auténticamente como una niña pequeña, pero de, de, de, de siete años, de 6 años, que está con un ataque de pánico. Y claro, podemos preguntarlo, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que una persona de la edad de esta paciente, que es una paciente ya adulta, completamente adulta, eh, por una cosa así entre en pánico. Su marido no es un hombre violento físicamente, es un hombre verbalmente violento, pero no, no un hombre físicamente violento que pegue, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿de dónde surge el pánico de esta persona? Mire, el pánico surge porque esta mujer, esta mujer tuvo la mala suerte de dar. Desgraciadamente hay madres maravillosas. La mayoría de las madres son muy buenas madres y la mayoría de los padres también. Pero también se puede tener la mala suerte de tener una madre que no tiene capacidad de querer, que es absolutamente carente de esa, de esa capacidad. Pues esto es lo que le ha pasado a esta, a esta señora. Y entonces ella siempre era una chica obediente, sumisa, que no se atrevía a, a protestar ante su madre. ¿Por qué? Porque estaba en juego su amor y estaba en juego toda su vida, porque era porque su madre era para ella todo. Pero no solamente estaba en juego su amor, también estaba en juego su odio. Porque toda esa frustración de su alma, de su necesidad de ser querida, de su necesidad de sentirse una persona buena, de sentirse una persona que tiene también ella capacidad de querer y de mostrárselo de tener una experiencia compartida con su madre en ese afecto, en ese cariño, en esa ilusión, en esa escucha, en todo esto, todo eso fue frustrado y de ahí surgió un odio tremendo, pero un odio reprimido, un, un odio que ella reprimió y convirtió en masoquismo, un masoquismo que le llevaba a ser esa niña asustada, obediente, que parece que no pasaba nada, pero era como si Ustedes, pensemos, por ejemplo, en, en la Tierra a determinada profundidad, la Tierra está a, a, a un montón de grados y ahí surgen, de de, de, de, de, digamos, de los movimientos de las placas tectónicas y de eso, surgen los terremotos, o los maremotos en el mar, o tantos otros fenómenos de la naturaleza que tienen un poco este tipo de, de explicación. Bueno, pues, esta paciente, esta paciente cuando llegó ayer a mi consulta, lo que pasaba es lo siguiente, ella estaba... Profundamente asustada, con un, con un pánico horroroso. ¿Por qué? Porque, mire, tenía dos opciones. Una, o ser la niña que había sido con su madre, o plantarle cara a su marido y decirle: Te equivocas conmigo. Pero esto, esto último, habría supuesto sacar toda su rabia reprimida, convertirla en afirmación de su personalidad plantarse delante de su marido y haberse arriesgado a una separación. Pero claro, esta mujer tiene un miedo horroroso a la separación por varias cosas, porque supone este enfrentamiento, porque esto ya viene de lejos, esto que le ocurre con su marido, pero además le lleva a la soledad. ¿A la soledad por qué? Es verdad que es una persona adulta, pero ella siente esa separación como esa soledad que experimentaba con su madre cuando ella en su interior se enfrentaba con ella, aunque exteriormente lo hiciera muy poco. Y eso le llevaba a sentir dentro de ella un, una desolación y una soledad enorme. Y le tiene pánico a la idea, a la sola idea de separarse de su marido. Por tanto, fíjense, pero si esto lo aplicamos al concepto ese que yo he elaborado de yo primordial, fíjense cómo la, la, esa, esa organización primaria, ese alma con la que nacemos todos, ese núcleo de la personalidad eh, primero, primordial, ¿qué, pasaba, ¿qué pasó aquí en la relación con su madre? Pues que quedó truncado, quedó frustrado. Todas las expectativas de ese núcleo quedaron frustradas. Y en lugar, en lugar ella, en vez de convertirse en una niña expansiva, dialogante, que pudiera querer a su madre, que hubiera habido un, un, una relación de cariño mutuo, de, de, de compartir cosas, de encuentro, todo eso quedó destruido y en su lugar se puso, en su lugar se puso el miedo a la soledad, la desolación, el miedo, el miedo a su destrucción, el miedo a su agresión, porque no lo olviden ustedes, miren, de esa parte nuestra que busca el encuentro, esa parte eh, primariamente busca el encuentro, pero secundariamente si ese encuentro es frustrado de una forma tan brutal como en este caso, lo que pasa es que lo que surge entonces es la violencia, la agresión, la furia. Esto lo he visto montones de veces en los propios pacientes y yo en mi propio análisis también lo he podido analizar muchas veces. Esto es, esto es un ejemplo que les pongo. Voy a ponerle, voy a hablarles ahora un poco del caso Alfredo. Como les decía, Alfredo fue un señor que fue a mi consulta, tenía creo que 50 años, 49-50. Bien, este señor había tenido la mala suerte de que su madre era una mujer, él la describía, y digo literalmente lo que decía, como una mujer fría como un témpano de hielo. Esa es la frase que le empleaba. Su padre era un hombre que no tenía ningún interés por su familia pasaba olímpicamente de la familia él tenía tenía como, como, como les dije un almacén un almacén de, de, de, de abonos y luego tenía unas tierras ocurrió que eh, que por parte de su madre por parte de su madre no pudo como le ocurrió a esta otra señora no pudo realmente qué experiencia afectiva qué experiencia de compartir qué experiencia de encuentro, qué experiencia de amor se puede tener con una mujer que es fría como un témpano de hielo. La frustración de Alfredo, de toda su capacidad de amar, de toda la ilusión que es, que viene ahí, que está ahí en esa naturaleza humana, en ese ser social que somos desde el nacimiento, que quiere ligarse, que quiere unirse, que quiere que quiere investir de amor al objeto y ser investido él de amor y de deseo por parte del objeto, en este caso de la madre. Pues todo eso, en el caso de Alfredo, quedó roto, quedó truncado, quedó... ¿Y qué surge en lugar de eso? Vamos a ver. Si la estructura primaria del ser humano, la organización primaria del ser humano, el yo primordial, eh, todo lo que es, no se puede desarrollar, no se puede expandir, no se puede desplegar en la relación con el objeto y ahí están los aspectos afectivos, los aspectos cognitivos, los aspectos, todos los aspectos de un sujeto humano. Si eso no se puede desarrollar en su lugar, ¿qué queda? Mire, pues quedan graves problemas afectivos, graves problemas en la relación, graves problemas en el conocimiento, en todo lo epistemofílico, graves problemas. Alfredo era un hombre de 10, de matrícula de honor. De hecho, a pesar de todo su conflicto, hizo dos carreras. Hizo el doctorado. Pero ¿qué pasaba? Que todo lo que hacía estaba lleno, inmerso en el sufrimiento. Yo recuerdo que me decía cosas como esta. Él se ponía a estudiar y, y cuando se venía a dar cuenta, tenía una ansiedad terrible, una ansiedad enorme. Y decía, ¿y de dónde surge esta ansiedad? ¿Y por qué me siento así? Tenía que dejar de estudiar. Es verdad que media hora de estudio, a él, él que era un hombre superdotado, le, le daba muchos resultados. Por eso pudo hacerlo peito. Pero si, no hubiera, si hubiera tenido una inteligencia normal, yo creo que no habría, hecho, no habría podido hacer ninguna carrera. Habría podido hacer, como muchos estudios, el bachiller. Pero nada más. Porque su sufrimiento era enorme. Fíjense ustedes cómo toda esta toda esta frustración de las expectativas que hay en nuestro yo primordial, cuando quedan frustradas y traumatizadas, influyen en todos los aspectos de nuestra personalidad. En todo, absolutamente. Esto lo he podido ver en miles de horas de sesiones con los pacientes. Lo he podido ver en mí mismo porque mis traumas, los traumas que yo he tenido, eh, han, han afectado también aspectos de mi vida y he tenido que hacer ese análisis personal de tantos años para solucionarlo y también para estar eh, tener estar dispuesto para atender bien a mis pacientes porque no se puede atender bien a los pacientes si uno no ha solucionado bien los traumas y los problemas que uno ha tenido bueno pues esto esto es lo que esto es lo que pasa eh, eh, el padre eh, eh, en relación al padre qué pasaba el padre era un hombre que estaba ajeno a la familia estaba en, en, su, en sus cosas en sus cosas. Era un hombre autoritario, era un hombre muy serio, muy recio, muy... era como una especie de juez. Era un hombre, a pesar de que tenía así un talante en algunos momentos de acercamiento, pero eso era en algún momento. ¿Qué pasaba también? Que tampoco podía acercarse a ese padre, que tampoco podía tener con él... Yo, ustedes vean, vean ustedes a un niño que tiene una buena relación con su padre, cómo habla con él. Yo los veo por la calle, eh, me fijo mucho en esas cosas, estoy bueno me gusta fijarme en esas cosas y ver cuando un niño se nota cuando está tan contento y tan feliz hablando con su padre con su madre comentándole hablando ¿Qué, qué cosa más bonita qué cosa pues Alfredo con su padre no pudo tener nada de esto tampoco nada de esto porque su padre solo solo con a su padre de él entraba pánico porque era un hombre muy serio muy recto muy muy ¿cómo diría yo como digo como digo como si fuera un juez en el peor sentido de la palabra juez claro un hombre que juzga un hombre que juzga y esto destruyó su alma y destruyó todo, todas las expectativas que habían en ese yo primordial que no eran como dice Freud energía fuerza caos impulsos eh, algo impersonal era algo personal personal primario personal primario pero personal ¿eh? claro no, no, es lo mismo, no es lo mismo, evidentemente, un árbol cuando tiene 10 metros de alto que un árbol cuando tiene eh, 20 centímetros de alto, ¿no? Pero esos 20 centímetros, ese árbol se va a convertir luego en un árbol de 20 metros de alto. Bueno, pues esto es lo que quiero decirles. Ahora bien, miren, esto que les estoy diciendo choca frontalmente con una mentalidad que viene de la modernidad. ¿Cuál es esa mentalidad? el empirismo radical, y subrayo la palabra radical, que ha convertido muchas veces la ciencia en cientificismo, y que ha hecho de la, de, de, del método científico de la ciencia una especie de, de, de... ha ocupado el lugar que ocupaba antes la religión en el sentido tradicional de la palabra, que ahora eh, para mucha gente creyente la religión tampoco es así, ni, ni la vive así ni la siente así. Pero bueno, resulta que... Eh, vamos a ver, vamos a ver esta, este empirismo yo no tengo nada en contra del empirismo no si debido al método científico tenemos hoy un montón de cosas de las que disfrutamos esta misma cámara que me está grabando es debido al método científico caramba caramba. y tantas y tantas, la luz tantas cosas buenas que tenemos ahora bien el, el, el empirismo radical es aquel, es aquel que cree que toda, absolutamente toda, la realidad se puede eh, verificar y medir con ese método. Y no es así. La experiencia clínica la experiencia clínica, no se puede medir de esa manera. Mire, una cosa es, esto mucha gente lo confunde, una cosa es la psicoterapia y otro caso son los experimentos clínicos. Es verdad que podemos considerar también a una psicoterapia un experimento clínico. Vaya si es un experimento, menudo experimento, pero tantos experimentos que se hacen por ahí. El otro día leía en el periódico este experimento que se ha hecho. Las personas que dicen que le afectan mucho las ondas de los móviles. Hubo un experimento de un grupo, de, no recuerdo cuántos, 30 o 40, que un señor, un psicólogo, no me acuerdo el nombre, creo que en inglés, le ponía a ellos, a cada uno un móvil en la cabeza, y unos estaban apagados y otros encendidos, para ver la reacción que tenía, y los que eh, muchos de los que tenían el móvil apagado tenían la reacción como si estuviera, eh, como si estuviera encendido. Bueno, este es un, eso es un experimento, pero una terapia no es eso. Una terapia es una relación viva entre dos seres humanos que están allí para realizar un proceso de, eh, de conocimiento un conocimiento vivo, dinámico, dinámico, profundamente vivo, que afecta a toda la vida del, del paciente, a su presente, a su pasado, a su futuro, a todos los aspectos, a los aspectos cognitivos, a los aspectos relacionales, a los aspectos conscientes, a los aspectos inconscientes, al, al narcisismo, al narcisismo, a, a todo, afecta a todo, a todo. Y esto es una esto es una terapia el experimento es otra cosa, una cosa es la psicología y lo que ustedes, y lo que podemos saber a base, yo podría hacer muchos experimentos, claro que podría hacer experimentos, pero no sería en terapia, y yo sacaría un conocimiento de esos experimentos, claro que sí, pero no confundan ustedes los experimentos con la terapia, no es lo mismo, son dos cosas muy distintas, entonces lo que quiero decirles, toda la ideología, toda la concepción de la tabula rasa, de tabula rasa, que nos dice que en el ser humano, no hay realmente algo así como que nacemos con una con una personalidad como una pizarra en blanco eso quiere decir la tábula rosa tabla una tablilla de estas que se escribía antes y que estaba en blanco y que se escribía sus sectores de es decir esa, esa teoría de la tab decía decía que, eh, que nacemos como, como en blanco y que la cultura va poniendo en nosotros un montón de cosas y, y, pero que no, que no hay, hay un yo ni hay nada, nada más, que, que es lo que es la cultura va Mire, quiero leerles, quiero leerles porque es importante, eh, una cosa, mire, vamos a ver. Hay un autor que eh, un día fue mi hijo el que me dijo, mira, papá, he leído un autor, eh, he leído un autor que, que su pensamiento, yo veo que coincide bastante con el, con, el, con el tuyo, y entonces me dijo el autor y entonces leí cosas de este autor. El autor es Steven Pinker. Es un, es un psicolingüista, tiene varios libros escritos, y lo que yo lo, lo que le voy a decir lo he tomado de sus libros El instinto del lenguaje y el diseño de la mente. Es un resumen que yo he hecho de lo que él habla, eh, de, de una serie de cosas que dice nosotros. Y dice lo siguiente, dice, existe una estructura fija de la naturaleza humana, universalmente estructurada, idéntica en todo tiempo y lugar, que permitiría poner a todos de acuerdo sobre lo que es justo y verdadero, por razones objetivas y no por razones de gusto, costumbres e intereses personales. La vida intelectual moderna está... Eh, eh, eh, está... Eh, en, o sea, mejor dicho, está imbuida de un relativismo enorme. Dice también eh, Steven Pinker. Dice, la doctrina que subyace a todo esto eh, la doctrina relativista que se le llama a él el modelo estándar de las ciencias sociales. Comenzó a dominar la vida intelectual allá por los años 20, 1920. Sobrevino como resultado de la fusión de una idea de la antropología con otra de la psicología. Y las ideas estas dos ideas son estas. La primera, la idea que nace de la antropología dice, el comportamiento humano está determinado por la cultura. Y la segunda idea dice, los bebés humanos nacen con poco más que unos reflejos y una capacidad de aprendizaje. Esto, la primera idea, eh, la, la, el, la toma de Margaret Mead, y la segunda idea, la toma de Watson, del conductista americano Watson. Bueno, eh, eh, esto lo he escuchado montones de veces, esto de que en el inicio, incluso se lo escucha a muchos y lo leo por ahí en muchos libros, en el, en el principio somos pues poco más que unos pocos reflejos. Eh, eh, por ejemplo... Por ejemplo, el psicoanálisis y el conductismo también ha creído, hasta no hace demasiado, hasta no hace demasiados años, que eh, la, la, eh, eh, el niño investía a su madre a través de aspectos estrictamente biológicos. Por ejemplo, un niño mamaba del pecho de una madre y a través de ese, de ese acto y de otros muchos similares a ese, el niño investía a la madre de, de afecto, de amor, etcétera, Pero que previamente a eso no había nada, no había nada no había nada. Actualmente la mayoría de los de muchos psicoanalistas y también otros, otros muchas escuelas que no son que no es la escuela psicoanalítica no cree eso. Lo que creen es esto que les estoy diciendo. Es que hay una tendencia, hay una estructura innata al vínculo. Al vínculo. El vínculo. Es decir, el vínculo quiere decir que el ser humano. Desde que nace, desde antes de nacer y cuando nace es un ser social, un ser hecho para la relación, para el vínculo. Y, hay, y es ahí donde nos, jugamos, donde nos lo jugamos todo, como seres humanos individuales como, y como sociedad y como familia y como todo. Nos lo jugamos ahí en los vínculos. ¿En qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa? Mire, pondré un ejemplo que no tiene nada que ver con la psicología y que mire, ¿qué está pasando actualmente con, con el medio ambiente? Nos estamos dando cuenta de un montón de cosas que están sucediendo y van a suceder porque nosotros hemos maltratado a la naturaleza y resulta que la naturaleza nos está ya poniendo delante de las narices un montón de síntomas lluvias torrenciales, catástrofes, falta eh, incendios porque llueve poco en muchas regiones y así montones de cosas el, el, el, por ejemplo el cambio climático el, el, el efecto invernadero, etcétera, etcétera pero todo esto porque Ahora nos estamos dando cuenta, muchas veces nos estamos dando cuenta de lo que es la, la naturaleza, ahora, porque esa naturaleza la estamos volviendo loca. Y como la estamos volviendo loca y hemos hecho que sus vínculos, los vínculos que hay en todo, entre todas las cosas de la naturaleza, los estamos rompiendo, la naturaleza nos está devolviendo su locura. Pues eso mismo es lo que ocurre entre seres humanos, exactamente igual. Si nosotros rompemos la estructura, la organización básica de las cosas, Puede ser del ser humano o de la naturaleza. ¿Qué tenemos? Locura. Locura. Locura individual, locura en la naturaleza, locura en la sociedad, locura en la política, en, en, en, en lo jurídico, en la enseñanza. Tendremos locura. Y entonces, lo que pasará a nivel individual, y a nivel social, es que estaremos navegando en mucha locura. Bueno, por tanto. No puedo estar de acuerdo en absolutamente con la teoría de la tabula rasa, ni, no, ni con el empirismo radical, ni con aquellos que dicen que somos solamente como una especie de esquemas básicos así, hay como, como una cosita de nada, no, no, porque si fuéramos eso, ¿cómo se iba a producir la locura que se produce cuando se rompe algo? ¿Qué es lo que se rompe? Tiene que ser algo muy importante, muy denso, muy sólido, muy bien acuñado, es un yo, no es un ello. No es energía, no es impulso, no es fuerza, es el alma humana, es la esencia del ser humano, es el núcleo fundamental de lo que somos. Esto es lo que quería decirle. Bueno, eh, eh, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí. Eh, el próximo, vamos a ver, como este vídeo creo que podrán, podrán ustedes verlo seguramente ya mañana, y habíamos pensado grabar el siguiente, el próximo sábado. Vamos a grabarlo un poco después, no el sábado que viene, no el sábado que viene porque si no ustedes no tendrían tiempo de ver este. Lo grabaremos un poco después, seguramente este sábado que viene, no el siguiente, para que ustedes puedan ver tranquilamente este y poder también ver los dos que he grabado hasta ahora, porque para, para entender bien este segundo yo les pido que vean también el primero. Bueno, pues espero que ustedes, quiero establecer con ustedes un debate con otros profesionales, y si estoy equivocado, pues deme argumentos. Y yo soy una persona que estoy dispuesto a reconocer mis errores, mis errores. por tanto, si ustedes me convencen yo voy a decir, pues sí, estaba equivocado. Bueno, pues nada, nada más que esto. Muchas gracias a todos ustedes y hasta el próximo video